Yo recomendaría este máster en divulgación científica por muchos aspectos. El primero porque realmente es un máster muy práctico, es un máster que además, al ser la primera edición, significa que es un máster que tiene muchas capacidades de, de, de, de crecimiento. Y el ser parte de esta primera promoción me ha hecho, me ha hecho ser consciente de, de, de la importancia que tiene la divulgación científica aún más en esta sociedad que hemos vivido ¿no? con el, y que estamos viendo aún día con, con el tema de la, de, de la pandemia. ¿no? Cómo hay muchos gurús, cómo hay falsa información, cómo como hay, como hay eh, información malintencionada. Y todo esto, teniendo los recursos que este máster nos, nos ofrece, somos capaces de cortarlo, transformarlo y convertirlo en, en información veraz. Y además porque... Porque, como he dicho antes, yo me he considerado como parte de la, de la familia. Es verdad que a veces tienes más relación con unos profes que con otros, como es lógico, pero tanto con mi tutor, Diego, como con, mi director de, con mi, como el director de, del máster, en, en Marcos, ha sido una relación eh, genial, ¿no? Y yo creo que también su apoyo a nivel personal es el que me ha hecho hoy estar aquí.